¿Laurita Fernández usó a Flor Vigna y Mica Biciconte? Hay pruebas muy contundentes. El conflicto del mes fue el que protagonizaron Laurita Fernández y Flor Vigna luego de que esta última subiera a sus redes sociales una foto subida de tono con Nicolás Cabré. Y aunque la imagen pertenecía al ámbito laboral. Lo cierto es que el poco tacto de la publicación generó un revuelo de grandes dimensiones. En aquella ocasión, Flor había dicho, hablé con Laurita antes de la foto, por otras cosas. Después saltó a un mensaje muy maleducado y desubicado y dije bueno, voy a sacar la foto y ya está. Tras lo que estalló una guerra imparable entre los tres famosos. Tal fue la magnitud de la discordia, que incluso Laurita amagó con irse del Bailando 2018, mientras que Cabré debió salir a hablar para defender a su novia, obviamente, hay cosas que me molestan y no comparto ciertas maneras. Me parece que hay formas de hacer televisión o de promocionar que yo no comparto. Pero no quiero hablar de esto y lo que tuve que hablar lo hablé en donde lo tenía que hablar, había dicho el galán. Sin embargo, parece que antes de esta pelea sin retorno, hubo tiempos más tranquilos. En épocas donde Laurita todavía no se había consolidado como la estrella televisiva y teatral que es hoy. A raíz de un tuit de Mika Viciconte, otra de las mujeres fuertemente peleadas con la jurado, y en donde una vez más disparó contra Laurita, muchos de sus fans sorprendieron con un carpetazo histórico hacia la protagonista de su hogar, donde se reveló que alguna vez... Los seguidores de la ex combate y ella no estuvieron enemistados. Corría el año 2015, y Laurita necesitaba votos para conseguir el ansiado título de la chica del verano de la temporada teatral de Villa Carlos Paz, y así como cuando un partido político hace una alianza. La bailarina movió los hilos y consiguió dos fuentes de votantes opuestas pero igual de poderosas, los fans de Flor Vigna y Mika. Gracias a todos los vignistas y micaelistas por ayudarme en la campaña, redactó Laurita en aquel entonces, algo que hoy sería locado de pensar. Debido a los conflictos de celos con Vigna y los constantes cruces en la pista de Soma con Micaela. Y como si fuese poco, se sumó un carpetazo más. Una vieja captura donde Vigna pedía y expresaba el apoyo a Laurita Fernández en las finales del Bailando 2015, algo también impensado en la actualidad, en especial después de un nuevo cruce que pronto saldrá a la luz.